Hola, vamos a intentar ver qué podemos hacer con la herramienta web Geniali y lo primero que he hecho es buscar en Google Geniali con dos Ls y la primera opción que me da es justo la herramienta que estoy buscando. La dirección web es Li/es porque es una herramienta española. Yo ya la tengo abierta en otra pestaña y estoy logueada ya dentro de la herramienta. Lo sé porque está aquí mi foto y mi cuenta de correo. De cualquier forma no me dejaría entrar en la herramienta si no es logueándome. Esta acaba de modificar su interfaz, es una interfaz totalmente nueva y lo primero que me aparece son mis creaciones. Si veis aquí en la parte superior aparece una nueva opción que es crear carpeta, esta opción es solamente para cuentas premium que no es el caso, pero si en un momento dado tenéis este plan, pues podréis crear carpetas y ahí organizar vuestros trabajos. A mano izquierda tengo un menú, crear genial y, pinchando sobre él podría trabajar ya con las plantillas prediseñadas que tiene Geniali o también desde esta parte de aquí donde hay un símbolo positivo para poder acceder a las plantillas. En mis creaciones que es donde estamos estarían todos los Genialis que has creado, mi marca estaría solamente accesible para cuentas premium donde puedo aumentar la paleta de colores con colores propios, tipografías propias, mis imágenes, subidas o fondos que he creado. Y en inspiración puedo ver trabajos que han realizado otras personas que me puedan servir pues de inspiración para hacer los míos propios. No puedo acceder a ellos porque no tengo una cuenta premium pero sí puedo pasearme por las diferentes opciones. Si vuelvo a mis creaciones quiero que os fijéis que si paso el ratón por encima de ellas pues aparecen opciones distintas. En este caso un ojito que me da la oportunidad de previsualizar mi presentación, una flechita para la descarga que en este caso no puedo realizar porque mi plan es gratuito y solamente ese plan es premium. Esta es la parte más importante importante que es la de añadir colaboradores. Personalmente esta herramienta me gusta porque puedo compartir el trabajo con otras personas. Pinchando sobre este muñequito puedo añadir colaboradores, es decir, personas que al mismo tiempo que yo pueden trabajar sobre esta plantilla, esta presentación. Simplemente escribo aquí su cuenta de correo y les invito. Voy a escribir cualquier persona. Veis que aquí me aparece que la invitación para colaborar se ha enviado con éxito y ahora tengo aquí un simbolito de dos muñequitos que me indica que esta plantilla es colaborativa. Varias personas pueden trabajar a la vez. Este simbolito de aquí es para compartir. ¿Cómo puedo compartir? A través de redes sociales porque envíe el enlace para insertarlo dentro de, de mi blog, de mi site, de mi web como código html o porque lo quiera enviar por correo. En esos tres puntitos, si pincho sobre ellos me aparece la posibilidad de cambiarle el título a mi Genial moverlo a otra carpeta que es para planes premium, duplicarlo para sobreescribir sobre él y reutilizarlo, transferir a otra persona que es solamente para planes premium porque quisiese pasarle esta presentación a otra persona, las estadísticas de visualizaciones y si lo quiero eliminar. Finalmente puedo editarlo simplemente pinchando en él y me abriría el editor. Vamos a ver ahora qué posibilidades de trabajo tenemos con esta herramienta. Pincho sobre crear Geniali y vemos que la web tiene como cuatro grandes grupos de opciones para trabajar con ella. Para presentar, para interaccionar, para explicar y para difundir. Para presentar nos van a dar plantillas para hacer presentaciones, vídeos de presentación, dossier recursos didácticos. Para interaccionar, imágenes interactivas activas, medias, juegos, quits para explicar infografías, procesos temporales, listas, síntesis y mapas. Finalmente para difundir, eventos, e cards, posters y currículum. Voy a pinchar sobre cualquiera de ellas, esta primera por ejemplo. Accedo entonces a todas las propuestas que tiene Genial Lee para hacer presentaciones. Si veis hay un montón que puedo elegir. Son plantillas prediseñadas sobre las que puedo sobreescribir y hacerlas a mi gusto. Cuidado con las que tienen estrellita porque son para planes premium. Están categorizadas por nuevas, negocios, educación y otras. Así por ejemplo, ya hemos visto que hay un montón de ellas, pero si las filtro para las que son exclusivamente para educación o que están dirigidas para el ámbito de la educación, veis pues que se reduce la lista, cual no significa que no pueda optar a otras. Quiero que veáis que siempre está la opción de hacer una presentación totalmente en blanco que yo construya desde cero sin tener que utilizar ninguna plantilla. Eso pasa con todas las opciones, presentaciones, vídeos, las imágenes interactivas, siempre puedo hacer una desde cero. A mano izquierda tengo un menú que me permite navegar por todas las opciones que me da genial no tengo que volver al menú anterior. Si veis paso el ratón por encima para interaccionar y ya me aparecen todas las opciones de juego, media, imagen interactiva y si paso el ratón por encima de para explicar pues las siguientes y para difundir lo mismo. Entonces si quisiese por ejemplo escoger una infografía sin salir de aquí pincho en infografía y aquí están todas las plantillas prediseñadas que me da genial para trabajar una infografía. Siempre partir desde cero y opciones distintas. Una de las novedades que tiene esta nueva interfaz con respecto a la anterior es que hay veces que las plantillas prediseñadas pueden tener distintos colores, es decir, pincho sobre esta por ejemplo para acceder a ella a una previsualización y veis que aquí me está diciendo que tengo tres opciones de colores, color actual, uno más azul y otro en tonos rojos. Una vez que me decanto por un color pues ya pincho en usar esta plantilla y me abriría el editor. He vuelto a las porque quiero que veáis que en las presentaciones no solamente está lo que estamos viendo en este momento sino que si yo pincho en esta me aparecen aquí unos puntitos de las distintas diapositivas que tiene esta presentación esta sería la primera pero con estas flechitas puedo navegar para la ver las siguientes por si me interesa o no esta plantilla pincho y ya me aparecen las siguientes diapositivas que contiene esta plantilla y así podría ver todas. Puedo pinchar ahí o directamente los puntitos. Y con esto habríamos visto lo que es en general la aplicación web Genially para hacer recursos interactivos.